Buenas noches España, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Canadá, tantos países de los cuales he recibido tantísimo cariño. El corazón, no les digo, me va a 100.000 por horas. Así que estoy muy agradecido, muy emocionado y con muchas ganas de, de empezar esta temporada, además con una persona de lujo como es Nacho Esquivel. Bueno, ¿por dónde empezar? Pues eh, yo... No suelo empezar con palabras, aunque en este caso ya han visto que, que me he extendido demasiado. Así que para conocer a Nacho no soy una persona que suela mencionar en forma de etiquetas a nadie. Nacho es muchas cosas, pero bueno, eso mejor que nos lo cuente él. Así que sin más dilación, antes de darle presentación, vamos a entender que, cuál es ese gran programa llamado Rastros y las personas que lo componen. Es, es lo que tiene el directo, pasan estas cosas Bueno pues sin más dilación con el corazón en un puño de verdad porque es que se me va a salir con todos ustedes Nacho Esquivel Hola, Nacho. Muy buenas noches y bienvenido a Laberinto de Emociones. Muy buenas noches. Eh, José, ¿cómo estás? Pues sinceramente eh, estoy emocionado, nervioso. Son, es, son demasiadas eh, demasiadas cosas lo que se me pasan ahora mismo por la mente. Bueno, yo no, no, no intento ocultar nada. Al final intento ser lo más tra transparente posible porque al final es lo bonito de la vida, ¿no? Mostrar al mm. mundo quién eres y cómo eres y hacerle saber que eres uno más, pero que eres especial como todo, cualquier persona que habita este, este terreno. Muchas gracias, José. Muy, muy agradecido por, por la invitación de compartir contigo, con tu público y, y de poder este, pasar un buen rato, que en definitiva es, es, lo, es lo importante. Pues lo hablábamos fuera de cámaras, Nacho. Fíjate que eh, comentábamos ¿no? eh, la pasión por intentar entender ¿no? ciertos mundos paralelos o dimensiones distintas. Como decía Jorge, ¿verdad? Yo recuerdo que él mencionaba qué es el fenómeno, no lo sabremos, pero que el fenómeno existe, por supuesto que, que existe. Palabras de, de Jorge, ¿verdad? Y qué razón que a ti, como persona y como investigador, luego hablaremos de todo, de do, toda tu trayectoria y toda tu proyección, ahora estás aquí en España, pero bueno, tú siempre has vivido en Uruguay, hasta donde yo tengo entendido. Sí, bueno. en, un año viví en Chile, pero sí, básicamente, luego siempre viví en Uruguay. Nacho, a ti, eh, ¿qué es lo que te atrae? De, en sí, la fenomenología, el fenómeno o los fenómenos, porque tampoco sabemos exactamente mm, si es en singular o en plural. Bueno, a mí, me ¿qué me atrae? No, no creo que haya una sola cosa que me atraiga hacia esta temática. Eh, yo con de esa afirmación que, que hace Jorge, eh, o sea, comparto y no comparto. Eh, yo lo que comparto siempre, y lo digo, eh, en re, lo he dicho en reiteradas ocasiones, es que yo no creo que lo paranormal exista realmente. Yo lo que creo, y, y quito o le, le, le robo esta idea a Alan Kardec, es que lo paranormal no existe, sino que lo que existe es nuestro desconocimiento a cómo funciona el universo. Que no, lo, no podamos explicar muchísimas cosas a través de la ciencia convencional eh, no significa que esas cosas no existan. Entonces, a lo que se denomina el fenómeno, sí, el fenómeno existe, pero existe ante la existencia de nuestro desconocimiento de cómo funciona eh, el universo en sí. Entonces, por eso digo que comparto y no comparto. Y, y eso es parte de lo que me atrae, ¿no? Me atrae poder eh, sumar, aunque sea un mínimo granito de arena, a documentar este tipo de fenómenos que aún no podemos explicar a través de la ciencia convencional y ponerlos sobre la mesa. Y poder conversar contigo, con mi madre, con un científico, con un médico, con un psicólogo, una psicóloga, eh, con diferentes especialistas y ir intercambiando opiniones. ¿no? Y, y dentro de esa metodología de, de investigación y de escuchar todas las voces, justamente, eh, es que, que me siento cómodo y me siento que soy útil en cierta medida para, para esta temática. Fíjate, yo, la verdad que es súper interesante lo, lo que estás comentando y muchas personas aquí en el chat están incluso, bueno, están de acuerdo contigo, con otra perspectiva, puesto que yo, fíjate, eh, Nacho, no hace mucho, y no estamos para hablar de mí, pero no hace mucho a una persona, un alumno, eh, hablando además de estos temas, porque estos temas, aunque aparentemente no le interesen a la gente, la gente sí que le interesa. Lo que pasa es que todavía está un tema tabú. Es cierto que aquí en España está mucho más abierto que tenga constancia yo por lo menos de ello con respecto a Uruguay o quizá a otros países, pero fíjate, a una persona, eh, hace muy poquito, le comentaba yo, le puse un ejemplo, le dije, y va en base a lo que tú acabas de comentar, le dije, el arroz, prácticamente todo el arroz lleva un mínimo, pero lleva un mínimo de arsénico, esto es demostrable. El hecho de que tú te estés comiendo el arroz y que no veas el arsénico no quiere decir que el arroz no lleva arsénico, ni mucho menos que el arsénico no exista, pues va un poco en acorde a lo que tú estás comentando, ¿verdad? Quizás son distintas dimensiones, no lo sé. Yo personalmente, siempre, incluso en alguna charla que he dado, siempre comento que es, yo no pienso que solo seamos eh, un cuerpo y una mente, creo que hay algo más. Eh, yo pienso también en, ese, en esa conciencia, espíritu, alma, cada uno, que lo llame como quiera, y por supuesto en el corazón de que, todos y cada uno de sí. nosotros. Puede sí. que... Dime, dime, perdón, perdón que te interrumpa. No, no, para eh, nada. Dime, Nacho. Es, es, es tal cual lo que tú dices, eh, pero en, es, es un concepto que tenemos que manejar, creo que, con cierta amplitud y quitar poco a poco esa, esa posición que tenemos también un poco antropocéntrica, ¿no? De decir, eh, si no lo veo, si no lo entiendo, eh, no existe, ¿no? Bueno, Fíjate que esto es una concepción que obviamente que la ciencia y con los científicos que yo he podido conversar respecto a la temática han abandonado hace tiempo. O sea, estamos hablando que por 1500 años el ser, los seres humanos creímos que el sol giraba alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Por el hecho de que lo veíamos. ¿no? Yo venía y le decía a alguien, hey, pero quizás, no sé, hay un tal Copérnico que dice que Estamos nosotros girando, me a mí que no me vengan a decir nada, pues yo lo veo, que sale por ahí y se oculta por acá y yo estoy quieto. ¿no? Entonces, esa concepción aristotélica, eh, eh, antropocéntrica, que además conlleva a un montón de elementos filosóficos en donde el ser humano se coloca como el centro, ¿no? que luego pasó a ser una neoconcepción en la ciencia. Este, y, y la ciencia pasó a ser como el centro, no vamos a hablar en, en conceptos más modernos, decir, si no tiene el doble tic, ¿no? el visto de la ciencia no, no es válido, no este, tiene que pasar por el filtro del método hipotético deductivo para que sea válido y nosotros lo digamos, ah forma parte del paradigma ¿no? de actual, ¿no? si no no, no, no pasa. Entonces, es difícil escindirse de esa concepción. Para eso hay que eh, leer mucho, ¿sí? Porque la mayoría de las concepciones que empiezan a separarse de eso no están en TikTok ni en Instagram. <risa> Lamentablemente para las nuevas generaciones están en, en, en la bibliografía este, muy interesante que hay sobre la temática. Hay que instruirse, abrir la, la mente eh, y saber de que hay diferentes concepciones sobre una temática. Y como te decía al principio, yo entiendo de que debemos escucharnos entre todos, respetar cada posición y de cada una ir sacando eh, lo que entendamos que nos suma en, en el conocimiento, ¿no? este, Entonces, re, re, redondeando esto que, que tú me preguntabas, esta, ¿qué me atrae de esta temática? Me atrae todo esto que te acabo de decir, pero que todo esto que te acabo de decir me lleva a ser mejor persona cada día y cada vez que intento avanzar en el conocimiento de esta temática me hace crecer como ser humano. Creo que eso es lo, lo que más rescato de, de la investigación de los fenómenos paranormales, este, como se denominan. Guau, wow, Nacho. Lo tienes claro, ¿eh? ¿eh? Cuando digo que lo tengo claro, no es al concepto en sí. Yo voy a un nivel más profundo y te entiendo perfectamente. Fíjate, hace muy poco yo dije... Que, bueno, hace 2.500 años ¿no? eh, Hipócrates, el padre de la medicina, vio que sus, sus pacientes, ¿no? Los, sus enfermos, había algo que iba más allá de la ciencia o lo que se conocía como ciencia que podía curar a las personas. Era simplemente a veces exponiéndolas al sol, eh, dándole duchas de agua fría, tratándolos desde el máximo cariño, ofreciéndoles amor y a esto Hipócrates hace... 25 siglos, lo denominó el arte médico, que va mucho más allá de la ciencia... ...que hoy, desgraciadamente, ya hablo hoy pongo yo las palabras, hablo por mí, yo conozco... ...que dice, la ciencia, que hoy conozco que para mí eso no es ciencia... ...dice que todo lo que no se puede medir y pesar, eso no es ciencia. Yo siempre lo digo, esto, esto no es ciencia. Las personas que actúan así son, pues, son personas sesgadas más claro. bien sectarias es una filosofía estancada y a eso yo le llamo cientifismo o cientificismo claro. que no es ciencia exacto también eh, dentro de, de esa rama podemos encontrar a la rama negacionista no son personas que eh, ni siquiera porque el escéptico el escéptico duda e investiga no el escéptico no te cierra la puerta te dice yo soy escéptico en esto la concepción de esa palabra te lleva a investigar, a dudar, ¿no? Que en definitiva la duda es la base del avance. Eh, pero el negacionista te dice, todo eso es mentira. Y nada de eso lo prueba la ciencia, entonces no existe. Desde esa concepción es donde nosotros, como dices tú, encontramos un palo en la rueda en el avance, ¿no? En eso, como dices tú, si no lo puedo medir, si no lo puedo de alguna manera colocar en, la, en una situación, Repetir la situación y que el resultado sea el mismo, método hipotético-deductivo, ¿sí? Esto no tiene ningún tipo de fundamento. ¿sí? Y ojo al piojo, como decimos nosotros. Yo no estoy yendo contra el método científico. Nunca iría contra el método científico porque el método científico, en las milésimas de segundo que nosotros somos en el universo, nos permitió salir del planeta, eh, conocer las este, infinidades de, de secretos en una partícula eh, y, y entender un poco más cómo funciona el universo. Ahora, como decía el gran Germán de Argumosa, no, en un libro de su una obra póstuma que tiene, eh, más allá de los fenómenos paranormales, se llama a nivel filosófico ya, no, hablando, siendo ahora, en nuestro caso, es el método que determina el objeto o es el objeto que determina el método. ¿A qué voy? ¿Es el método científico el método indicado 100% en todos los casos para poder explicar este fenómeno? ¿Significa que si no paso por ese filtro de método científico, no tengo otra metodología para utilizar? ¿no? Te pongo un ejemplo que yo también lo digo a veces en las conferencias. Mi abuela Chela, ¿sí? que mi abuela se crió en el campo, no tiene idea de lo que es un una probeta, un tubo de ensayo o la tala periódica. Sin embargo, sale, está el día soleado y te dice, en media hora está lloviendo. Y llueve. Ahí tenés método científico. Sin embargo, ella no tiene conocimiento de cómo funciona eso. Pero sabe, a través de otro método de conocimiento, que eso va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? ¿No le, el método de mi abuela, como no, puede, no no lo puedo sustentar a través del método científico, no es válido. Eso es ser negacionista. Eso es no entender, ¿sí? que por suerte cada vez son menos los científicos que lo son, eh, que tenemos otros métodos de conocer, el ser humano tiene otros métodos de conocer la realidad, no solo el científico. Y que si en vez de decir, yo soy escéptico, yo soy negacionista, decimos, como por suerte, por suerte no, por el trabajo de mucha gente, está pasando, ¿sí? Podemos unir la ciencia con las, los diversos métodos, vamos a avanzar, vamos a avanzar en, en, en, en entender cómo funciona lo que decía Alan Kardec, ¿no? En entender cómo funciona esto. Porque no podemos ser tan egocéntricos de decir, si no lo veo, si yo no lo, no lo puedo medir, no lo veo, no lo, esto no existe. Perdón, lo dije, el sol, girábamos alrededor, el sol giraba alrededor nuestro por 1.500 años, señores. ¿No? Eh, las ondas de sonido, el espectro ultravioleta, el espectro infrarrojo. ¿Sí? Yo un día le pregunté a una persona en una, una conferencia, le digo... ¿Usted cree que existe el Polo norte? Y me dijo, sí, claro. ¿Y, le, ¿Y usted lo vio? No. ¿Entonces? Entonces, no sé, perdón, que me voy por las ramas, pero me empiezo no, a... No, no, para de... nada en absoluto, para nada. Es súper interesante lo que, lo que estás diciendo, Nacho, y es que abre una, un gran abanico de posibilidades, porque al final, bueno, la ciencia, de hecho, Avanzado a base de ensayo y error en muchas ocasiones, sino en todas. Entonces, ¿quién dice que todo se tenga que demostrar con, bueno, con las herramientas que se intenta demostrar? Es que a lo mejor no son las herramientas adecuadas para demostrar esa materia o esa dimensión o en fenómeno o los fenómenos en sí. Y la, y, la ¿Y la casualidad, José? ¿Cuántas veces la casualidad ha sido el, la herramienta para, para que luego la ciencia se abra paso y explique un fenómeno? ¿No? La casualidad. Llamala, hay gente que cree en la causalidad como tú quieras. Digo, pero no fue un método hipotético deductivo, no fue el método científico que lo descubrió. Las cosas se descubren de diferentes maneras y no hay que negarse a eso. Con lo que me refiero a que la ciencia cada vez. Eh, está menos reacia a eso, es que hoy uno puede encontrar neurólogos hablando de los SM, los encuentros cercanos con la muerte. Puede encontrar el Proyecto AWARE, eh, fundado en el 2006, o en el 2008, perdón, en Nueva York, ¿sí? En donde diversas universidades del, del mundo están estudiando los encuentros cercanos con la muerte y cada seis meses en la página del Proyecto AWARE se publican los resultados. Podemos encontrar diferentes tipo de, de, de especialidades en universidades que se acercan ¿sí? a lo que se llama la medicina no convencional. Uno hoy puede ir a un médico y, sin que lo traten de loco, escuchar que el médico le diga, mire, y si quiere hacer reiki o yoga, vaya porque le va a hacer muy bien. Uy. Hace 10, 15 años o quizás 20, ni loco un médico, te iba a decir, eh, no, mueve el mueble, hacerlo así, que la línea Harman pasa por acá y eso te va a ayudar. No. Y hoy te mandan a hacer relajación, a hacer yoga. La regresión en los, eh, es un tema que yo he estudiado mucho, el tema de las vidas pasadas. Los psicólogos, que es verdad, muchos se defienden diciendo, yo no creo en la reencarnación, pero tiene un efecto terapéutico y es que cura. Entonces, a mí no me importa si creo o no. Cura. Cura una fobia. Le ahorra al paciente siete meses o más de eh, terapia, de pasar por el amigo Freud, de dinero. Entonces, yo la utilizo. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas que eran no convencionales, cada vez son más convencionales, cada vez es más, más frecuente escuchar o prender la televisión y poner History Channel, por ejemplo, y cada vez que uno prende, ve un programa de extraterrestres. Entonces, la gente viene y te dice, no, porque a la gente no le interesa esto. ¿Y qué? ¿Esta gente es tonta? ¿Está perdiendo dinero? ¿Haciendo documentales sobre temas que a nadie le importan? O sea, <risa> entonces, es un tema muy amplio, pero creo que, como te decía al principio, todos, y, y, y por eso también eh, valoro mucho tu, tu, tu trabajo y tu invitación, todos colaboramos mínimamente, poco a poco, en que esto se vaya abriendo camino y cada vez lo tomemos con más este, naturalidad. Bueno, al final, Nacho, se trata de, de respeto y de, al final, todos intentamos ¿no? eh, saber más para saber qué, qué, qué realmente es lo que, lo que ocupa el universo, nuestra vida y, y nuestros alrededores. ¿no? Que yo soy, de mi opinión, aunque, bueno, puede que no importe, pero... A mi humilde opinión, yo pienso que, y es mi teoría, ¿eh? bueno, más bien mi hipótesis, no sé cómo explicarlo, yo creo que son distintas dimensiones que por, por alguna sencilla razón, en ocasiones o bien por, por esa otra parte, ese otro mundo paralelo, esa otra dimensión o la que conocemos como realidad, se entremezclan de alguna forma. Hay conexiones, ¿por qué? No lo sé, pueden ser fallos, pueden ser... Eh, puede ser una apertura también eh, más profunda a nivel espiritual, o llámelo cada uno como quiera, y bueno, porque se ha demostrado, es que los chamanes, es que, vamos a ver, si nos basamos en los antiguos, ellos, eh, está claro que utilizaban eh, plantas de poder, utilizaban ciertos alucinógenos, pero eh, hay, hay muchos testimonios que han dado sus propias eh, metodologías y pruebas de que hay otras realidades, yo pienso que es así y que a veces uno cuando está tan ciego y en este mundo, que, maravilloso mundo por cierto, pero que, que rueda, gira y gira y gira sin pararse a mirar, eh, creo que no observamos cosas que, que están más cerca de nosotros de lo que nosotros mismos creemos. Sí. Y volvemos al arroz, el hecho de que no lo podamos ver no quiere decir que no exista, sino de dónde viene todo eso que no se le puede dar una explicación lógica, que ojalá algún día, yo pienso que sí, se le pueda dar. ¿De dónde sí. puede venir, Nacho? Bueno, eh, eso que decimos, que tú dices, ojalá algún día, yo no tengo duda de que todo lo que hoy estamos hablando de cosas paranormales y se le pone etiquetas, que es una, un, una reacción típica del ser humano, ¿no? Siempre fue así, todo lo que no pudimos explicarle tratamos de dar nombre o forma, y encasillarlo en algún lado, ¿no? Es una herramienta que tiene nuestro cerebro para, para poder comprender el mundo. Eh, estoy seguro que se va a poder explicar. Y van a decir, y es, mira estos decían que esto eran espíritus o que esto eran dimensiones, o andás a ver, no sé. Porque ha sido así a lo largo de la historia. O sea, eh, cuando no podíamos explicar eh, la condensación y, la, la y las nubes y la lluvia y las diferentes temperaturas y por qué llovía... Decíamos, bueno, los dioses están mandando agua, hagamos eso y listo, y no se, no se estudia más, no se explica más. ¿Cómo, ¿Por qué llueve? Porque hay un tipo arriba que tira agua, listo, se acabó. ¿Eh? O sea, hasta que empezamos a dudar y empezamos a decir, che, alguna vez, capaz que alguien habló, así como estábamos hablando nosotros, José, y, y dijeron, para mí algún día van a explicar por qué está cayendo agua del, del cielo. ¿No? Y, y, y, y estoy seguro que, que estas situaciones que estamos nosotros viviendo y que nosotros eh, intentamos en, encasillar en determinadas este, opiniones, porque no dejan de ser eso hasta ahora, eh, que son espíritus, que son realidades, que son gente que viene en el futuro, que son lo que tú quieras, eh, va a tener una explicación. Quizás sea una de las que estamos dando, quizás sí, ojalá, pero es un proceso. Tenemos que avanzar en ese proceso. Yo, desde que estoy aquí en España, eh, voy recorro diferentes bibliotecas. Eh, no sé si te habrás dado cuenta que soy de, de muchos de los libros. Y busco eh, autores y ediciones eh, antiguas de los libros. Mira, tengo algunas por acá que, que, que encontré hace poco, que ha sido este mes lo que he leído. Encontré por acá, no sé si las ves acá. Entonces busco ediciones de los 70, de los 80, ¿Por qué? Porque me interesa ver cuál era la, cuáles eran las interrogantes en ese momento, cuáles eran los avances en la temática y en la situación que estamos hoy. Eh, vuelvo a decir, para estas generaciones que cada vez los libros son como cosas muy raras o cosas que son feas de tocar, un libro de esa época es un viaje al pasado. Nos permite a nosotros desde el futuro ¿sí? viajar a ese momento y ver... Lo que el investigador de los años 70 estaba tratando de descubrir. Y es sorprendente como muchas cosas que estaban intentando descubrir y que no tenían idea de dónde venían, hoy para nosotros son cosas comunes, cosas normales y otras cosas que siguen siendo todavía extrañas, ¿no? Pero creo que la evolución en ese, en ese camino, en este camino en el que vamos, y por eso te decía que por eso quiero sumar mi granito de arena, eh, es... Vamos a seguir conociendo y descubriendo cosas. Ahora, con el método científico, no lo sé. Pero quizás vayamos en un camino en donde podamos, yo creo que se están aunando los métodos y que cada vez vamos en, en ese proceso, como se llama, de la humanización, ¿no? O sea, fíjate que psicología ¿no? es el estudio del alma. Y la, la psicología perdió el alma hace como 1.500 años por, por ahí, la perdió por ahí y se puso a estudiar la mente. Pero, hay como un camino en la psicología humanista y otros caminos también que, que creo que, la, que, que estamos como volviendo un poquito a, a, a poder unir, ¿no? Lo que tú decías, mente, espíritu, cuerpo, eh, y, y creo que, que es un, un camino que, que nos va a dar mucho más rédito que si nos vamos por caminos separados. Qué interesante, Nacho. Bueno, has nombrado muchas cosas eh... Fíjate, yo le comentaba en el programa de, con Henry, yo le hice una pregunta profunda y que me costó preguntarle y terminó de cambiarme, Henry terminó de cambiarme ese concepto, no porque lo determinase, sino porque me hizo ver que efectivamente es así. Yo tenía dudas ante la, esper, la esperanza del ser humano, tenía mis dudas, porque también a, eh, atravesé un año bastante, bueno, bastante, no, muy complicado, y, y no veía un rumbo no adecuado, sino un rumbo con una dirección, ¿no? Una dirección sí. con sentido y con una actitud eh, distinta al ego, distinta al odio, distinta a la ira, una actitud de gratitud, ¿no? De, de propósito, eh, con un ikigai, no sé si conocerás el término. Sí. sí, sí, sí. Eso para mí, no sé, lo veía dispar y Henry me dijo ten fe porque hay esperanza, el ser humano saldrá adelante. Y, y a partir de ahí empecé a cambiar el concepto, bueno, igual por sus palabras profundas, ya te he dicho que es una persona que, que, bueno, que respeto mucho, sé que sois amigos, sí, y, sí. o bien porque, eh, bueno, pues luego yo soy una persona que fuera de cámara se para a pensar, eh, intenta recalcar, bueno, recomponer todo lo que se ha hablado y luego yo, en mi propia persona, en mi interior, intento encaminarlo, eh, resumírmelo y, bueno, y, y asentarlo ¿no? en mis bases. Y creo que, creo que sí, Nacho. Yo creo que... De hecho, fíjate, has nombrado, has nombrado el libro. Es que el libro es una medicina. Los libros... Yo, Fíjate, Nacho, eh, llevo un año aproximadamente que he leído más que en toda mi vida. Siempre he sido un, un lector, pero bueno, lo abandoné, ¿no? Estuve unos años sin abandonarlo, o sea, que, sin leer prácticamente. Y este último año... He leído muchos libros y he aprendido, yo creo que he aprendido más que en la última década. En sí, lo, sí. Que hay en lo, lo que hay en los libros no lo vamos a encontrar, con todos mis no. respetos, ni en Google, ni no. en, en Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok, para nada en absoluto. Totalmente. Yo no, a ver, yo no, no tan, lo digo, no estoy en contra de ni de Instagram, ni de TikTok, ni, ni de nada, de ninguna de estas aplicaciones. Eh, es como el tema, es como un arma. O sea, el tema no es el arma o la aplicación, el tema es qué uso le damos. A, a eso. Pensar que la realidad o que vamos a encontrar absolutamente todo en Google, eh, para mí eso está mal. O sea, porque no voy a negar el, el, la utilización de la tecnología, que en definitiva ahora tú y yo estamos conversando y compartiendo. Y se va esto a poder compartir con muchísima gente gracias a la tecnología. Entonces, negar el uso eh, y la importancia que tiene sería una tontería pero no, no creo que lo correcto sea que todo se vuelque en, en esto y dejemos este, otros mecanismos como la bibliografía, como dices tú, que es no solamente eh, nos permite empezar a trabajar nuestra imaginación, porque cuando uno lee, imagina, ¿sí? Este, cuando uno lee una novela, los escenarios son perfectos, ¿no? El, el, el banco en la plaza y el sol y la luz, todo es perfecto y el personaje es como nosotros lo queremos ver y la imaginación trabaja. Eh, también en, enaltecemos el lenguaje. No nos damos cuenta que estamos incorporando palabras, formas de hablar, formas de expresar de expresarse. Entonces la lectura es fundamental. Yo creo que hay que inculcarla, es algo que se inculca más que nada en la casa. no Yo creo que aunque sea más difícil... En la casa uno a los chicos le puede inculcar esa, no sé, esa, para mí es un hábito. Leer es un hábito. Y muchas veces antes de dormir, para mí, por ejemplo, es una necesidad. ¿no? Este, pero, pero sí, y con respecto a lo que decías del mundo y la gente, eh, es algo que justamente cuando uno eh, investiga o, o, o incluso charla con, con la gente mayor, que es otro método de conocimiento que no debemos dejar, eh, te dice que todo en la historia es cíclico, que ellos decían lo mismo que estamos diciendo nosotros y que después, después te das cuenta de que el otro día a mí me pasaba, yo recordaba algo que me decía mi abuelo, mira lo que te voy a contar, estaba mirando a un documental sobre el atentado en las de las Torres Gemelas y, y se me vino mi abuelo fallecido, este, y se me vinieron las palabras de él, ¿no? Eh, como diciendo... Yo una vez le dije lo mismo que me está diciendo tú. Yo te, tenía, no sé, 15 años, 16 años. Y dije, abuelo, este mundo es una mierda, no sé cuánto. Y me dijo, siempre va a haber cosas buenas y cosas malas. Depende de cómo tú lo veas. Y estaba mirando el, el, el tema de los atentados y dije, qué horrible lo que sucedió. Pero de repente vi un montón de gente dando la vida por otra gente vi un montón de gente ayudando, un montón de gente eh, tratando de, de, de ayudar a personas que ni siquiera conocían todo lo que pasó después. Entonces, que fue un hecho horrible, que hubo dolor y tragedia, sí. Pero eso no quita que también, de lo malo, encontramos la pureza y la bondad de muchísima gente que tiene igual o más valor que ese acto horrible que acaba de suceder. Entonces, mi abuelo tiene razón. Si yo quiero solamente ver que fueron egoístas y, y asesinos, yo voy a ver eso. Pero no significa, como decíamos hoy, que no lo veamos no significa que no exista. Que eso despertó la bendición y la ayuda y la humildad de muchísimas personas que sacaron lo mejor del ser humano en ese momento para ayudar a personas que ni siquiera conocían. Entonces, creo que siempre, hay un, un elemento que es, como decía Albert Einstein, ¿no? O sea, es relativo. Eh, nosotros siempre vamos a pasar por nuestro filtro. Y quizás ahora, José, que tú has leído más y que estás con otra concepción, quizás ahora puedas, lo que te decía Henry, que Henry es muy sabio, ¿no? Yo lo, lo quiero mucho. Eh, puedas ahora ver, ¿no? Que no es todo tan, tan negro, que hay esperanza. Por eso creo que cuando Henry te dice, tenés fe, es porque también él tiene fe en que vos vas a, a seguir creciendo, a seguir madurando y a entender de que estamos en un ciclo ¿sí? donde las cosas se repiten y donde vamos a tratar, aunque sea mínimamente, de ser mejores. Buah, totalmente de acuerdo, Nacho. Pero fíjate, eh, es que tengo el vello de punta porque yo creo mucho en, en la conexión, en la sincronicidad, en que las cosas ocurren por algo. Siempre con mi compañera Paola, siempre hablamos de causalidad, nunca de casualidad. Y has comentado justo lo que comenté yo este miércoles, que tuve el último, bueno, el último, en esta temporada, porque ahora ya estamos con Laberinto de Emociones, el programa que, bueno, que ocupa también parte de mi trabajo, ¿no? Que es la salud. Y yo, al iniciar ese programa, hablaba justo de lo que tú estás hablando ahora mismo. Yo Uno de los libros, últimos libros que de Nicolás Taleb es uno de los libros que más me ha impactado. Lo he tenido que leer, además, releer, y a la segunda vez es cuando he, bueno, he visto el, el camino del libro y el sendero profundo que llevaba. Se llama Antifrágil. Hay uno anterior, que es el Cisne Negro, pero que se puede leer perfectamente el segundo libro. Es un libro complicado y sencillo a la vez. Es un libro que habla perfectamente de lo que tú has comentado, ¿no? Eh, tú has dicho que de todo lo malo es que esa frase, a ver, no me pertenece, pero esa frase siempre la digo, de todo lo malo siempre hay una parte positiva, por pequeña que sea, siempre. Y a veces necesitamos, el ser humano necesita esa adversidad, porque además, claro. si miramos en la historia, el ser humano eh, ha vivido en esas condiciones, es decir, ahora lo tenemos todo al alcance de la mano y puede que parte de la gran enfermedad en plural sea precisamente por eso, por tenerlo absolutamente todo y sin embargo vivir en un mundo con esa abundancia y esa cantidad, en un mundo con, bueno, más desinformado, con más eh, enfermedad, con más depresión, con más tristeza, con más suicidio y así podríamos seguir hasta el final de la noche. Este libro, para resumirlo, dice algo así que lo contrario de frágil, pues vendría a ser algo así como dureza, fortaleza, robustez, lo que hoy se conoce como resiliencia, que está tan de moda. Sí. Sin embargo, esto lo único que hace es soportar los golpes. Y Nicolás Taleb marca este, bueno, este subconjunto, por, la, por llamarlo de alguna forma, llamado antifragilidad. Es decir, no solo es fuerte para parar el golpe, sino que se hace más fuerte, aprovecha esa adversidad. Es fascinante el libro, es muy profundo, es un libro que hay que leerlo con tranquilidad porque es muy complejo y de una lectura, bueno, su escritor es que divaga por muchos campos, es una pasada de libro. Pero claro, todo esto, lo que tú decías, ¿no? Si no lo ves en estos textos eh, manchados con tinta, sí. de todo esto no, no te enteras porque lo que te plasman los medios de comunicación y demás, y con todos mis respetos, no te van a hablar de eso precisamente. No, no les interesa tampoco, lamentablemente, hoy en día. No hablo absolutamente de todos los medios, pero los medios que les interesa, eh, justamente, eh, que bregan por el conocimiento, no son los medios masivos. Son medios como, como los nuestros, por ejemplo. O sea, eh, entonces, a, hay también, bueno, eh, Hermes, Hermes trimejisto fíjate lo que estamos hablando, ya decía, le decía a sus alumnos, le decía que lo desconocido ¿sí? debía mantenerse para la, las multitudes como desconocido porque era la única forma de frenar la maldad natural del ser humano. Fíjate que tiene que ver con lo que, estás, lo que estamos hablando hoy. <ríe> o sea, para que veas lo que es eh, la temática y que nuestras ideas y lo que está pasando hoy y lo que hablábamos del, del tema cíclico, ya pasaba hace miles de años. O sea, la frase de Trismegisto es, muy interesante, los alumnos le decían, pero vamos a contarles a todos que existen los espíritus y que hay una vida después de la muerte. Y él le dice, no, no, no, eviten la multitud, porque lo que van a hacer es que los, que los maten a palos, los cuelguen en una plaza y ustedes no van a ganar nada, porque a la multitud conviene mantenerla ignorante. ¿Por qué? Porque es la única forma de frenar la maldad. ¿A qué se refería con esto? ¿No? Que después le iba a utilizar Justiniano, ¿no? Con, con el ingreso de, de la religión cristiana a, ¿no? a, a, a Roma. Le va a decir, bueno, digamos que si la gente cree en la reencarnación, ¿no? esto fue influenciado por Teodora, su esposa, si la gente cree en la reencarnación, la pena muerte, que es la más severa que tenemos, no va a generar ningún temor. ¿Por qué? Si me matan y, y dentro de un tiempito vuelvo a nacer. ¿No? Entonces dicen, bueno, creemos entonces la idea de un paraíso y de un infierno, algo que sea eterno, que no vuelva a la gente. A lo cual le dijeron, nadie te va a creer eso. Fue ¿no? la idea este, de los textos apócrifos del de paraíso, el infierno y, y, y en el Concilio de Constantinopla, cuando se cambia y se quita toda referencia a la reencarnación en, en, en la Biblia. Pero se maneja desde esa perspectiva, de decir, ¿interesa que avancemos en esto? A las grandes corporaciones, a los grandes, eh, a, a las grandes corporaciones que hoy en día nos, les conviene tenernos, como quien dice, atados a lo que los medios nos cuentan, a llegar a fin de mes, a tener que gastar, invertir nuestro tiempo en conseguir dinero para poder comer, llegar a fin de mes, alimentar a nuestros hijos y morirnos haciendo algo o trabajando para el sueño de otro. ¿Les conviene que nosotros sepamos y avancemos como seres humanos en este sentido? Hay mucha gente que dice que no. Yo me junto con Henry a hablar y Henry me dice que no. Pero que, que depende de nosotros también. Que hoy en día estas herramientas que tenemos eh, de redes sociales y de comunicarnos entre nosotros son muy fuertes. O sea, y son, como seres gregarios que somos, fundamentales. Porque hoy, hoy hablamos vos y yo e intercambiamos conocimiento y opiniones y yo me quedo con este libro que me dijiste y tú te quedas seguramente con algo de lo que yo te diga. Y eso no lo íbamos a encontrar en el informativo de las ocho ¿Entiendes? Y esto antes, <ríe> y esto antes este, se hacía como? Juntándose. Había que juntarse, conversar. sí que, que también cada vez estamos más aislados con las pantallitas y todo, ¿no? Y a veces, yo me, hace poco eh, junté unos chicos que son más jóvenes que yo y nos pusimos a conversar y los hice que se saquen el teléfono, que no vamos a conversar. No, que el teléfono, que Instagram, que no sé qué, vamos, denme 20 minutos. Y bueno, así estuvimos dos horas y media, ni se acordaban que existía el teléfono. Y, y increíblemente me decían, descubrimos un nuevo mundo sentados en una mesa conversando, sin mirar qué estaba haciendo fulanito, ni el, ni, el, ni el influencer no sé quién, aprendiendo más del otro, acercándonos como seres humanos, como personas, es mágico, es mágico, lo que te puede contar un abuelo, una persona que, que ha vivido muchas cosas y lo que puedes aprender en un rato nada más conversando con él, es mucho más, y eso te lo aseguro, de lo que puedes aprender en tres meses mirando un influencer. Que no digo que estén mal los influencers, o sea, ni todo eso. No, no digo eso, digo que no perdamos, que no perdamos lo otro, a eso me refiero nada. Nacho, tenemos, mmm, tenemos muchas cosas en común. Fíjate, yo me he criado con mi abuelo y, y bueno, él era una persona especial, no solo por ser eh, el, el padre de mi madre, sino además por, por ciertos conceptos. ¿no? De hecho, él fue realmente quien me introdujo en este mundo, y lo he contado muchas ocasiones, y no voy a repetirme, pero bueno, desde pequeño me dejaba, siendo muy pequeño, ver cosas que, esto sería otro concepto, que no eran normales para un niño. ¿no? Esto me lo permitía. Claro. Hablamos de Jiménez del, Ozo, del Oso y otros conceptos. Eh, claro. De hecho, bueno, volvemos otra vez a 2.500 años atrás, ¿dónde se generaron las mejores ideas? En una sauna. ¿Los griegos en las pues aulas. Totalmente. Pero es que esas charlas, eh, Nacho, hoy, es lo que tú has dicho, tú has dicho libros de los 80, esas charlas de los griegos o esas meditaciones de Marco Aurelio, el emperador romano, hoy, hoy, están guiando la vida de las personas más influyentes del mundo. <risa> es que no lo, no lo dudo, no lo dudo. Y, y pagamos fortunas por volver a la, a la naturaleza. Si uno se quiere ir de turismo o quiere descansar, buscas uno un lugar y te dicen, bueno, voy a ir a un hotel que, que esté cerca, está cerca del río, alejado de la, de la ciudad, alejado del ruido. ¿No? Es como que, y, y vamos a esos lugares para volver a reencontrarnos con nuestro, nuestra naturaleza. Nosotros somos eso. Nos alejamos de eso, pero somos eso. Y hoy en día nos cobran mucho dinero para estar un ratito ahí. <ríe> o sea, a vos te sacan, te sacan de lo que sos, te sacan de, nuestra, de, de, de nuestras reuniones, te sacan de nuestro tiempo, te sacan. ¿Qué pasa? Eh, ¿Vos te crees que Newton, Einstein, todo? hubiesen descubierto lo mismo si tenían Netflix e Instagram? No lo sabemos, capaz que sí, pero es muy difícil. Es muy difícil. De todas maneras, hoy en día eh, existe gente que, que, que, que estudia y que avanza y, y científicos, como dicen en España, de la hostia, que, que avanzan y avanzan y, y, y van a seguir existiendo. Y van a seguir existiendo gente como nosotros, que van a ir y seguir investigando por otro lado, pero van sumando su grano de arena y, y, y el mundo va a seguir cambiando. Pero es, creo que, José, eh, yo comparto con Henry, me, me, me uno a su... A su, este, a su concepto. Yo me sumo a decirte lo mismo: que tengas, que tengas fe, que, que vas a ver que no todo es tan, tan malo. O sea, está bueno. A mí, yo estoy muy contento de estar vivo. Y, y yo por supuesto también, y agradezco todas las mañanas eh, a, a poder ver un amanecer y dar gracias a, a poder vivir una experiencia maravillosa independientemente de lo que hay, si es que lo hay, después de esto que conocemos como vida. O sea que estoy completamente de acuerdo. Total. Y, y es un regalo, Nacho. Lo que pasa es que a veces sí que es cierto que, bueno, pues eh, cuando, o bien, ya no lo hablo por mi caso, perder la esperanza, pero cuando ves tanto ruido, es, hablo por mí, ¿eh? Y, y cuando fíjate, fíjate voy a profundizar un poco más y si ves que me extiendo tú me cortas que el programa hoy es tuyo Nacho yo, no, entonces, no, tendría, no. no tendría que hablar hoy tanto pero fíjate yo me di cuenta que el darme cuenta ya me estaba abriendo otros conceptos simple y llanamente el darme cuenta de que algo tenía que algo estaba cambiando eh, algo tenía que cam cambiar en mí algo veía distorsionado que no, que no era eh, realmente lo que yo creía. Y a veces pues, necesitas palabras de una persona que efectivamente tenga, bueno, pues tenga ese, no lo voy a llamar poder, pero tenga esa fuerza para decirte, bueno, al final puede ser que sean señales, ¿no? puede ser que esa mínima eh, frase de Henry pues fue una, una chispa para decir, oye, pues eh, esto tiene que ocurrir por algo. Te lo vengo a decir, Nacho, porque. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que hay? Y te lo vengo a decir porque fíjate, has nombrado a Einstein. Sí. Poca gente, poca gente, yo he leído mucho sobre Einstein, poca gente sabe que era mejor filósofo que científico. Justo, Es Una persona que tiene frases impactantes. Frases sí. como es más importante el pensamiento que el conocimiento. Y así podríamos seguir Hay, por mucho hay dos más. cosas más, hay, hay dos cosas infinitas en el universo. Perdón, hay dos cosas infinitas, que está seguro que son infinitas. El es universo la verdad, y, la, y la estupidez humana. ¿no? De la segunda no estoy no estoy seguro. Que, que, fíjate qué conceptos para que, veas que, bueno, para que veamos el resto de, de personas que nos acompañan como una persona que bueno, se abrió al mundo como científico, pues tiene... Quizá otros aspectos, o tenía, mejor dicho, quizá otros aspectos mucho más importantes que la propia ciencia y por alguna razón igual no interesan que, que se abran, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España han quitado la filosofía. Ah, no se sabía quiere... eso. Sí, entonces, eh, bueno, está claro, por mi punto de vista, Realmente. tengo claro que se quiere mantener el borreguismo y, bueno, intentar tener al ciudadano... Hablo de mi país, como imagino que podríamos hablar de otros tantos países, ¿no? Intentar mantener al ciudadano distraído porque claro. quitar la filosofía... ¿Qué pasa? Que, claro, mucha gente ahora eh, escucha las meditaciones de Marco Aurelio, un emperador que lo tenía todo y se sometía él mismo a la adversidad, a la pobreza. Bueno, pues son personas que han dejado legados que hoy se utilizan para guiar la vida de muchas personas. Claro, claro. ¿qué ocurre? Que si todo esto, que es filosofía... Eh, de alguna forma se sigue utilizando como se está utilizando, sobre todo aquí en España, pues bueno, esto puede, puede abrir la mente de muchas personas. ¿Tú crees que van por ahí los tiros? Yo creo que sí. Eh, a ver, la filosofía es fundamental. Para mí, eh, como tenía yo, eh, bueno, para la gente que no sabe, yo estudié Derecho, eh, soy abogado, fui juez también, pero mi título, mi doctorado es eh, Doctor en, en Derecho y en Ciencias Sociales. Yo siempre digo que soy más doctor en ciencias sociales que en Derecho, porque me, me apa, siempre me apasionaron mucho más. Eh, y mi profesor de filosofía del Derecho decía que es imposible erradicar la filosofía. No se puede erradicar, porque el ser humano eh, es un filósofo en sí. O sea, todo esto que estamos hablando es filosofía. Cuando la gente te dice, yo no creo en nada, es su filosofía. Y, y el, es imposible erradicar la filosofía eh, así como la política, somos seres políticos en, en la concepción más amplia. La gente que te dice, no me importa la política, te está hablando de la política estatal. Pero está haciendo política en su vida. Somos seres políticos. Eh, por defini definición antropológica y sociológica, ¿no? eh, Entonces, es, es como siempre digo, el de, yo me imagino al Homo sapiens sapiens, el, el hombre que sabía, que era consciente de que existía, que salió a cazar un día y con, un, con su compañero de toda la vida, y de repente su compañero cae y muere, y empieza a decir, che, esto que está ahí no es mi compañero, eso que está ahí tirado, seco, que no se mueve. No era mi compañero que sabía cazar, que sabía cómo agarrar los animales, que sabía sacar la piel, que me escuchaba cuando estaba mal, que... que... Eso no es mi compañero, ¿dónde está mi compañero? Y a partir de ahí, se empieza a abrir ¿no? esa bifurcación de decir, eso que está ahí es tu compañero y ya no está más. O dicen, no, tu compañero ahora cambió, se fue para otro lado, dejó el cuerpo. Y ahí estamos filosofando. Estamos abriendo un debate filosófico que no tiene por qué ser en términos eh, en latín, ni, ni escrito en grandes, no, vos y yo vamos a un bar, a tomar una cerveza, a conversar y vamos a filosofar, José y la filosofía es eso, es la vida misma o sea, entonces obviamente que, que es fundamental poder promover la filosofía desde el punto de vista de pensar no pensar en lo que dijo Ibai o lo que dijo eh, Luis Suárez y... y no Pensemos un poquito más, conversemos, porque te aseguro, te aseguro que a la gente, y a la gente más joven, le interesa. Lo que pasa es que esto no se fomenta, porque no, por lo que hablábamos antes, ¿conviene que la gente piense? ¿Nos conviene? A nosotros sí, porque queremos que, la, que, que todo esto, que todos seamos mejores. Pero hay mucha gente que no le interesa que la gente piense que le interesa que estén ahí con, en la plaza con el teléfono y que, y que sepan apenas leer y hablar y, y que paguen impuestos y que trabajen 18 horas cargando cosas y bueno, está. Es lamentable, pero es así. Y, y creo, como te digo, que siempre ha existido esto y, y yo no lo veo tan mal. Yo creo que hoy en día eh, la ciencia... Y, y, y muchísima gente a través de estas redes sociales y la comunicación global que hay, se está abriendo a un camino eh, mucho más humanista. Yo lo veo en las organizaciones que defienden los derechos de los animales. Lo veo en los derechos del medio ambiente. Hay mucha más movilización por esas temáticas que antes. Lo veo en, la, en las personas que defienden los derechos a la homosexualidad, a tener el sexo que quieras, a vestirte como quieras a saber que somos mucho más que, que un aparato reproductor femenino masculino, que somos seres humanos, que tenemos derechos inherentes a la personalidad humana. Comenzó todo esto con el juicio de Nuremberg, los derechos inherentes a las personas. Entonces, creo que vamos por un camino sinuoso como la vida misma, ¿no? la vida es un río que no va ¿no? recto, ojalá, bueno, no sé por qué, como decías vos, porque si fuera recto sería aburrido, y no aprenderíamos. Así que está bueno que tenga esas curvas y vayamos aprendiendo. Y bueno, José, dejemos algo, ¿no? Dejemos algo, que, que, que tu hijo, eh, que toda la gente que, que nos ve, diga, bueno, oh, no es lo que conversaban, esto está interesante. Y capaz que le dan ganas de seguir, capaz que no, pero algo dejamos. Creo que es eso, ¿no? Además, y dejamos, Nacho, porque fíjate, yo, yo era imposible que hablase de esos temas. ¿Por qué? Porque por alguna sencilla razón que a día de hoy desconozco, bueno, puedo tener mis, mis creencias, la persona que delega o abre su conciencia más allá del misticismo, lo que se conoce como misticismo, es decir, eh, hablando desde una profundidad más amplia que la propia materia, que lo que conocemos como persona, era un loco. Claro. Hoy, te digo mi concepto, en este aspecto veo que está cambiando mucho porque personas, eh, bueno, personas en el ámbito laboral, aunque yo no soy de etiquetas, ¿no? pero bueno, sabemos que eh, personas que tienen ciertas acreditaciones, hablo de personas de mi entorno, personas que tienen cargos altos, que bueno, a los que yo trabajo con ellos, les puedo hablar de esto y me escuchan, Nacho. Entonces, yo creo que eso es una apertura a ese mundo espiritual, distinto, más abierto, más profundo, cada uno que lo llame y lo considere como quiera. Esto hace no tanto tiempo, muy poquito tiempo, era imposible de hablar, Nacho, aquí en España, ¿eh? imposible, sí, claro. porque eras un loco. Sí, sí, y eso que ustedes tienen una cultura en esta temática mucho más extensa que, por ejemplo, en Uruguay. Nosotros... Eh, en, y cuando digo nosotros me refiero a, a rastros eh, para que los lo que no nos conocen es un, un programa de investigación de este tipo de fenómenos fuimos el primer programa río, en el río de la plata, o sea en Argentina y en Uruguay eh, rioplatense, eh, por televisión abierta, que salió haciendo esto y, y tal como decía eh, Thomas Samuel Kuhn o sea, romper el paradigma es muy complicado es muy difícil. En un país donde ustedes, por ejemplo, aquí tienen, yo no sé, creo que este programa Cuarto Milenio llega como 15 temporadas, no sé cuántas temporadas, hace años que está, donde en la década del 80, y corregime si me equivoco, Germán de Argumosa, Jiménez del Oso, eh, ya hablaban de la temática, hablaban de parafonías, psicofonías, se hablaba de esto. En Uruguay no. En Uruguay, en televisión, la primera vez que se utilizó la palabra psicofonía fue en el año 2015 con el programa Rastros. Entonces, imagínate las cosas a las cuales mi equipo y yo nos vimos sometidos. De repente salían estos tipos en Uruguay, en la televisión abierta, que no hablaban ni de fútbol, ni mostraban un culo bailando en un caño, ni hacían un programa de cocina, que venían a hablar de cosas profundas y a buscar supuestas voces que salían no se sabe de dónde. Eran una manga de loquitos. ¿no? De, de, ¿Por qué? Porque la reacción ante lo desconocido es o la burla o la negación. Cuando vos... La, Thomas Amoy es muy sabio en eso, cuando, cuando habla de la evolución de los paradigmas científicos, él lo dice claramente, dice, si tú quieres romper el paradigma con una revolución, el paradigma te va a llevar puesto. O sea, vas a irte con él como un tsunami y no lo vas a cambiar. El paradigma es evolutivo. El cambio de cómo se explica el mundo en determinado momento es una evolución. Y es el resultado del trabajo de mucha, de mucha gente. Entonces, ¿yo qué hice? Yo no me tiré como un loquito a hacer un programa, como me decían, que eso es lo más leve, te podrás imaginar que me decían, ¿no? Este, eh, sino que yo tomé años de lectura de gente de tu país, José, y de otros países como Alemania, ¿sí? eh, Hans Bender, eh, Jürgensen, eh, bueno, mucha gente, y dije, hey, hey, lo que estoy mostrando es esto, y esto existe en el mundo, y vengo a sumar en nuestro país con, el con los conocimientos de toda esta gente, lo vengo a mostrar acá. Eso fue lo que hice. ¿tá? Fue muy difícil. Pero lo que te quiero decir es que cuando vos me decís, acá en España, ahora se puede empezar a hablar de esto, quiero decirte que tu país, al lado del mío, tiene una evolución en esta temática muy fuerte. Ahora, es muy interesante lo que vos decís desde el punto de vista que, a nivel social, ¿no? Porque vos Tenés esa experiencia que yo no tengo, yo hace muy poquito que estoy en España. Mirá, sí, salía en la tele, había libros, había un montón de cosas, pero no se puede hablar igual. ¿no? Eso está interesante. Yo no tenía, no tenía Nacho, el concepto de... No tenía el concepto de, de que en Uruguay, sé que es un, es un país mucho más pequeño, pero no tenía ese concepto de tanta diferencia ¿no? en cuanto a la temática, me refiero, con, por ejemplo, con España. Claro, esto... Lleva también su camino opuesto y yo no quiero hacer ninguna crítica porque luego eh, dicen que he dicho cosas que, bueno, con todo mi respeto, hasta tampoco me importa, ¿no? Porque yo al final, siempre y cuando no lo haga daño a nadie, pero claro, esto lleva al otro camino de que efectivamente en España eh, se puede hablar de esto más libremente, además en estos últimos tiempos, pero también, como todo, ¿no? Esto es como cuando sale un, el primer tiktoker con todos mis respetos, y, y ve que triunfa, lo que considera como triunfo, y, y bueno, eh, gana seguidores y demás, pues luego todos quieren llevar el mismo camino, tengan lo que tengan que hacer. ¿A qué me refiero? A que aquí en España efectivamente eh, se abre más campo en este en esta visión más amplia, no eh, en cuanto a realidades o posibles realidades, pero claro, también sale mucha más mentira, muchísima claro. más mentira. Claro. Entonces yo no sé hasta qué punto, fíjate Nacho, lo, y hablando de, del país al que, bueno, en el que vivo, no sé hasta qué punto eh, prefiero un país donde estos temas estén más ocultos, que sé que tiene que ser duro, porque claro, esto es chocarte contra una pared, ¿no? Sí. O, o un entorno en el que se intente no engañar, sino a consta de cualquier cosa se intente llegar a lo que se considera como fama, que para mí, por supuesto... Sí, te entiendo, te entiendo por dónde no vas. Te entiendo por dónde vas. Eh, de todas maneras, yo me quedo con, con el, la segunda opción. Eh, a ver, es, esto es extenso y no me quiero extender en esto porque no tiene sentido, pero es como cuando te hablan del tema, lo que hablábamos hoy, ¿no? Somos seres políticos. ¿no? ¿Qué preferís? ¿No? Eh, ¿Una dictadura o una democracia corrupta? Yo, a mí dame la democracia corrupta toda la vida. Si hay políticos, va a haber políticos que roban, va a haber políticos que no. Pero estamos, estamos ahí, estamos viviendo en democracia. ¿sí? Y, y, o sea, a ver, no, no se me malinterprete, no quiero ninguna de las dos, ¿no? Ojalá tengamos una democracia pura, pero <risa> lamentablemente en los países que me ha tocado vivir, eso no existe. O sea, los políticos, algo siempre se quedan. Eh, no digo todos, pero bueno. Y en esto es lo mismo. A mí dame un país donde se hable de esto, donde haya gente que quiera, como se dice en Uruguay, currar con esto, o sea, robar con esto y jugar con la creencia de la gente. Porque va a haber gente que no, va a haber gente que lo va a hacer de buena manera y va a tomar ese conocimiento y va a tratar de llevarlo a buen rumbo. Entonces, si yo oculto el conocimiento, ese conocimiento es más difícil que alguien lo tome y, y, y hable de este paradigma como hablábamos hoy, de poner el objeto sobre la mesa y que todos opinemos. ¿no? Que mi abuela Chela diga cuándo va a llover. Porque está oculto. Ahora, vos venís y me haces un programa, inventás que hay fantasmas en tal casa, inventás mil cosas, está bien. Capaz que alguien lo entretiene eso. ¿no? Pero hay gente que lo va a tomar, va a tomar esta información, como Germán de Argumosa ¿sí? y, y otros investigadores, y van a decir, yo fui por acá. Y va a haber gente que va a decir, yo voy por, por este camino, ¿eh? no voy por este, porque no podemos subestimar tampoco al público. Así como vos, José, te das cuenta de que son timadores y que sabés que no se pueden tomar en serio, yo creo que muchísima gente también. Y que van a decir, che, yo voy a escuchar a José, porque tiene programas interesantes. Es verdad, no son tan, no sé, no tienen tanta producción, no aparecen rayos láser, no aparece el demonio, pero me entretiene. Y ahí vos ya sumaste. Ahora, si estábamos ocultos, ¿sí? si esto está oculto, es más complicado. Yo prefiero siempre, ¿lo sabés? Compartirlo. Por eso, mira, estamos hablando, mirá, está, hoy estamos en una noche profunda, estamos tan profundos con esto, que es la, la finalidad de Rastros. Rastros nace como un programa de televisión en donde el canal 4, que era el. Eh, primero salió un canal 1, un canal chiquito. Luego salió, es como el jugador de fútbol, ¿no? Comenzó en un equipo un poco más pequeño, lo vieron y lo fueron a buscar para que venga el equipo grande, ¿no? Y cuando ya estábamos ahí en el equipo grande, el equipo grande te pide, mira, eh, esto está bien lo que vos decís, en las reuniones, ¿no? Con, lo, con la directiva del canal. Lo que vos decís, que la gente conozca y hacer el conocimiento, pero esto tiene que tener entretenimiento, tiene que ser rápido, entretenido, te bajan en línea. Y bueno, yo tenía que estar como en un punto medio, ¿no? Que lo fui trabajando con el tiempo y poco a poco, a medida que el rating era bueno, pude ir sumando más de lo que a mí me gustaba y no tanto show, por llamarlo de alguna manera. ¿tá? Hasta que después llegan Henry, llega Jorge y llega David y, y, y ya pudimos hacer el programa como nosotros queríamos, explicando, sumando conocimiento. Eh, y, y creo que Henry fue fundamental en eso también, en dar un hilo conductor. Pero a lo que me refiero es eso, de que eh, te bajan línea. Pero si no me hubiesen abierto la cancha para que yo entre, ¿sí? hoy rastro no existía. Entonces, yo, José, me quedo con, con lo, que, lo de tu país. ¿Que va a haber gente que va a querer robar y mentir? preguntar a la iglesia. Que va a haber gente que va a querer tomar estos datos y decir, a mí no me importa el diezmo, no me importa nada pero creo que hay que ayudar a los demás. Y voy a salir con un grupo de gente a las 2 de la mañana a darle de comer y darle abrigo a los que no tienen. Sin que nadie se entere de nada. Porque hay gente que hace eso. Entonces, dámelo toda la vida. Dámelo toda la vida. Ustedes tienen aquí en España un avance en ese, en ese, en, en, en ese sentido muchísimo más eh, avan, o sea avanzado es, es redundante, eh, es, van mucho más avanzados en ese sentido que lo que eh, estamos en el río de La Plata. Y fue mi intención humildemente sumar a, a mi país y, y a toda esa región un poquito más de conocimiento sobre la temática. Fue difícil porque, como te dije, fui contra el paradigma, pero poco a poco este, mucha gente, como vos me decís, me dice, che Nacho, ahora eh, puedo ir a mi trabajo y contar. Se abre la puerta de mi casa. Y no me miran como un loco, ¿no? Creo que Jorge te comentaba algo de eso, ¿no? En el programa que, que, que tuviste con él. Eh, Puedo ir y decir, soñé con tal cosa, ¿será mi abuelo muerto que me habló? Y no me miran como un loco. Y eso para mí, yo siempre les contesto a la gente que me escribe, le digo, eso para mí es el, el salario más importante que me pueden dar. Porque es mi finalidad. Es poner el tema sobre la mesa, che, hablemos de esto. ¿sí? Hablemos de esto sin tabúes, sin decir, ah, este está loco porque ve que las cosas se mueven. No. Hablemos de esto, escuchemos con respeto y veamos qué pasa. Capaz que podés tener una enfermedad mental. Ok. Capaz que no. Capaz que no. Es que lo que estás poniendo encima de la mesa, eh, Nacho, es, es puro estoicismo. Es decir, claro. lo que tú estás diciendo ahora mismo es hacer las cosas sin... Sin, o por lo menos tener la intención de recoger nada a cambio, es decir, hacerlo mmm, por gratitud y por un propósito y, y por hacerte sentir bien y ayudar a las personas. Esto es, eh, esto ocurre, y no solo lo acabas de decir tú, esto ocurre aunque no se vea siempre, desgraciadamente, ¿no? Y lo que se muestre, bien? pues sea lo que se considera en muchas ocasiones como éxito o como incluso eh, profundizaríamos más hablando de felicidad, que es un término que. Bueno, que parece confuso y que daría, esto daría para otro programa para otro programa y no, no voy a entrar aquí. Pero pero sí, yo estoy de acuerdo, eh, Nacho. Eh, lo que ha, como lo has explicado, no puedes haberlo explicado mejor. Yo, la intención mía era decir que, es decir, a más visión, pues eh, también más mentira. Pero también es cierto, fíjate, el punto de, de partida cuando has, eh, lo que has comentado y la visión más amplia por mi parte... Que, como bien dices, incluso para esa mentira, si hay un público y está de acuerdo y quiere entretenerse, pues, tan oye, ¿por qué no? no? Eh, tú sabes que es mentira o crees que es mentira, pero tiene un público que le gusta esa mentira, pues también hay que respetarlo. Así que, fíjate, lo que, lo que que como lo has expuesto, lo entiendo perfectamente y, y sí, estoy de acuerdo. Sí. Nacho, eh, si te parece bien, porque es que no hemos hablado nada del programa y rastros... <risa> Rastros es un programa, fíjate Nacho, yo me voy a mojar, yo suelo mojarme bastante, por eso luego tengo, o bueno, no son problemas, pero salen cosillas por ahí. Eh, yo siempre he dicho que Rastros si estuviese en un programa, ojo, esto es que hay, que, hay veces que hay puntos que hay que puntualizar mucho porque ahí se pueden malentender y, y no, no es mi propósito. Si Rastros hubiese estado en un país como España, ¿tú crees que hubiese explotado? Yo creo que sí, desde luego. Es que no sabría decirte porque hace dos años que estoy en España y no conozco, no, o sea, conozco poco la idiosincrasia española y cómo funcionan los medios y etcétera. Si me aventurara a decirte sí o no, te estaría mintiendo porque no, no sé. Eh, bueno, lo que sí te puedo asegurar es que no sabía cómo iba a reaccionar el público en Uruguay. No tenía idea. O sea, me tiré al agua a ver qué pasaba. ¿No? No, no se hizo un estudio de mercado, no se hizo nada. Eh, confiaba. También hay un poco de eso. Yo me guío mucho por... por también eso, Henry, te llama... De, ¿Cómo te vibra? Te dice, ¿no? Este, la vibración. Yo, sí, yo confiaba en, en eso. Como que tenía eh, la sensación de que, de que eso es lo que yo tenía que hacer, ¿no? Eh, eso es lo que yo lo sentí así lo hice. No hice estudio de mercado, no hice nada. Y el canal tampoco, ¿eh? este, Entonces, la verdad que no sé, no sé, José. Eh, a ver, a mí me encantaría, yo he hecho algunos programas aquí en España eh, con, con gente, o sea, con Pau, que es el camarógrafo que, que he conocido, y, y con Álvaro, que, que es de este, un, un, una persona que conocí en Chile cuando trabajé allá investigando. Eh, en, el, en el show más grande tuve el honor de estar como... Este, como invitado en el show más grande Que se hizo en todo Sudamérica Que se llamó La Hermandad eh, Y bueno, ahí me dieron el premio Mejor investigador de Sudamérica Y un montón de cosas, fue una experiencia muy linda En Chilevisión, salió por todo Sudamérica Fue impresionante Y, y ahí conocí a Álvaro Y bueno, he, he rodado algunos programas Aquí en España Y fueron realmente muy buenos Pero claro, eh, uno lo hace Con el apoyo que la gente te da en YouTube ¿Sí? Que a veces hacemos vivos y colaboran con algún dinero. Y después sale todo de, de mi bolsillo. Entonces, no es fácil. No es fácil poder. A mí, la gente me escribe y me dice, Nacho, ¿para cuándo nuevos programas? Y yo, ¿qué le voy a contestar? Yo necesito, a ver, este, yo pago un alquiler y tengo un montón de cosas que cubrir. Si fuera por mí, ¿sí? Y viene una productora y me dice, Nacho, vamos a hacer rastros en España, ponele, ¿no? Y trabajar haciendo rastros. Y trabajar haciendo lo que amo, que es audiovisual y además la investigación de los fenómenos inexplicables o paranormales, sería el hombre más feliz del mundo y la gente no se quejaría porque tendría rastro una vez por semana. <risa> Pero bueno, todavía no se ha dado así. Yo, yo lo he escuchado mucho y, y lo entendía la primera. Lo, de hecho, lo comentan mucho porque la gente echa de menos rastros en el, en el sentido de la palabra de que, claro, eh, si antes era más progresivo, ahora ven pues cuando se puede. Y te entiendo perfectamente porque lo hemos hablado fuera de cámaras. yo Esto no claro. es mi trabajo. Esto no es rastros, por supuesto. Es un programa muy chiquitín que, que se llama Laberinto de Emociones, pero que lleva un... Muchísimas horas y trabajo detrás, cualquier cosa desde una preparación. Es decir, yo claro. para tenerte hoy aquí, simplemente Nacho, eh, con todos mis respetos, he tenido que intentar saber de ti. Yo no puedo hablar con una persona que no me he molestado o no me he preocupado de, por lo menos, saber un mínimo. O sea, sí. desde eso hasta, hasta todo, cualquier cosa que hagas sí, que no te, no, que no, no te felicité por, por esa presentación que quedó muy buena no, eh, que, que empezamos bueno, a hablar y, no, y me olvidé de felicitarte no, eso, eso, eso al lado de lo vuestro bueno, bueno eso es un, bueno. un intermedio un intermedio, Nacho pero bueno, son, al final eh, son horas que hay que dedicarle, que hay que quitarse como tú bien dices, ya no solo de la familia sino de, de que tienes que cubrir unos gastos yo tengo una familia y, y, y, mi, y mi trabajo es también mi pasión yo es que tengo claro. mucha gente, cuando yo empecé con el tema del abanico de emociones, bueno, salieron varias oportunidades y claro, la gente lo hace con el, todo el cariño del mundo, ¿no? Pero me decían, José, madre mía, ya", no, no, pero si es que se lo creían de verdad, me decían, nos, no, nos abandonas, o sea, tú eh, te vemos en televisión ya. Bueno, podría haber sido el caso, de hecho hubo una historia ahí que hoy no es el tema y no, no voy a hablar, pero… Fíjate, aún así, yo, yo en mi caso tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, ¿no? Yo ambos, o sea, amo ambos mundos, ¿no? La comunicación, eh, sobre todo en estos temas, en estos ámbitos, y, y, y, el, y el mundo mío que me levanto y, bueno, voy a trabajar con personas también para ayudarlas, ¿no? A que consigan, eh, bueno, pues vivir lo mejor posible y tener la, la salud en las mejores condiciones posibles dentro de condiciones incluso adversas. Pero, pero que me vengo a decir que te entiendo perfectamente como uno no puede así porque así abandonarlo todo. Ahora bien, ¿qué hago yo? Y esto no tengo, lo digo abiertamente. Yo creo que sí que algún día, de hecho, ha salido alguna oferta en radio, que me encanta la radio, yo creo que sí, llegará el momento, es más, fíjate, llegará el momento, y esto no lo digo con el ego, llegará, llegará el momento si yo quiero que llegue. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy, en el momento que uno determine y tome la determinación de decir, voy a ir a por esto, es cuando se van a abrir muchas posibilidades. Ahora bien, hay que ser consciente de que para que abre, se abran esas posibilidades y tomar esa determinación, uno tiene que seguir viviendo en este plano, y digo este plano porque este plano conlleva, pues bueno, pues unos, unos gastos, un, un dinero que se le da un valor que, que, aunque parezca mentira, un billete de 100 euros, realmente, eh, eso no vale 100 euros ese papel, pero... pero es necesario para poder no, seguir viviendo. Totalmente. Y, y yo estoy, a ver, eh, seguro de que en algún momento se va a dar, de que, de que pueda, pueda vivir de, de esto y, y darle y compartir con la gente y, y, y hacerlo, ¿no? Pero que es como dices tú, mientras tanto, mientras vamos en ese camino, ¿no? Te digo más: esta charla la va a ver algún, alguien y va a decir, ¡hey! Eh, Rastros necesita una productora en España y ¡pum! y vas a aparecer tú José y vamos a trabajar juntos y vamos a hacer todo. Este, hay que crearlo hay que crearlo, hay que pensarlo pero mientras tanto, mientras todo eso sucede hay que vivir y, y eso es lo que a veces cuesta un poco explicarlo, no le puedes explicar a todas las personas porque como dices tú, también Rastros conlleva eh, no solamente eh, logística de transporte hospedaje eh, equipos equipo humano, eh, combustible, bla, bla, bla, sino que también después son horas y horas y horas de edición, de analizar el material, de ver si se capturó algo o no, si se capturó, si se entiende, en caso de ser una parafonía, o una psicofonía, postproducción de color, postproducción de sonido, entonces son muchas cosas que, a ver, es como siempre dice, eh, el show debe continuar, la gente no tiene por qué saber todo el trabajo que hay detrás. La gente lo ve, le gusta o no le gusta, listo. O sea, a, la, no, no creo que te vengan a preguntar mucho a vos, José, y la luz que pusiste atrás, y las velas, y la velita que está ahí, y la luz que te da de frente, y el sonido, y el streamyard, y... No, la gente te dice, che, qué bueno programa, José. O, che, el programa de hoy no me gustó tanto. Y se termina. Y así debe ser. Sí, porque, porque además, Nacho, y perdona que te interrumpa... ¿sí? Porque es muy importante. Además, Nacho, eh, y esto no suele ocurrir porque todos cometemos errores, somos seres humanos, pero a veces eh, entramos con esa dinámica. ¿no? Es que tú no sabes lo que me cuesta. Bueno, pero es que ese es tu problema. Si, <risa> claro. Claro, si tú lo haces, lo haces porque quieres y lo haces con todas las consecuencias. Exacto, y... exacto. Y eres, al final eres eres consecuencia de tus actos y, y tienes que ser responsable, nunca mejor dicho. Además, todo esto es, es de Seneca, o sea, que son, son palabras que, que, bueno, que se tienen que poner en, encima de la mesa en términos literarios y acarrear con lo que tienes. Y, y en cuanto te digo eh, ira por ello, Nacho, que, eh, bueno, yo te entiendo perfectamente, pero... Eh, cuando yo te digo de ir a por ello, en serio, no digo en los términos de dejarlo todo, que eso es, lo, eso es un error muy común que ahora, eh, y sí que hago aquí una crítica constructiva, hace mucha gente, en términos además literario en cuanto a, a libros inclusive de autoayuda y demás. ¿no? Déjalo todo por tu pasión. No, no. Eh, mi pasión es mi pasión, pero, pero tengo que seguir viviendo para poder inyectarle a mi pasión. Entonces claro. yo siempre abogo, de, desde, es mi opinión, no es un consejo, no suelo dar consejos, mi opinión es que, bueno, yo lo que estoy haciendo es seguir con mi trabajo que me apasiona, pero, pero en las horas fuera de mi trabajo dedicar el tiempo que pueda y que sea necesario para intentar que algún día pues eh, pueda tomar una decisión, una determinación o se me abra una, una ventana de oportunidad en la cual pueda, pueda entrar. Eso pues es a lo que eh... yo me refería, Nacho. José, perfectamente, o sea, yo te entendí de, de, desde un principio y, y seguro que, que eso va a suceder y que va a suceder de verdad eh, también lo que tenga que ser, que fluya, ¿no? Como te dicen, tampoco podemos estar eh, como, hay que buscar los objetivos, los sueños, hay que ser realista ante eso también. Yo no te puedo decir a mis 38 años, quiero jugar en la primera del Real Madrid, hay que ser realista con, con las cosas, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, ¿sí? Eh, no digo de no soñar alto, pero cosas posibles en cuanto a la materialización de esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, que tú vas por buen camino en cuanto tienes una pasión por esto, vas mejorando a, a, tu, a tu ritmo, a tu capacidad, eh, vas haciendo, vas consiguiendo seguidores, vas teniendo temporadas y también agarrando experiencia ¿No? Porque lo que sí te puedo asegurar es que si tú sigues y sigues y sigues en un momento determinado, en el momento eh, determinado, vas a tener la posibilidad de aplicar todo lo que venís aprendiendo. Y eso para mí es el libre albedrío. ¿sí? Y ahí vas a decir, bueno, esta es la opción que voy a tomar, ¿no? En eso, y esto, esto es raro que escucharlo de mí, pero es creo que de las pocas cosas en las que lo puedo decir, yo creo en eso, porque lo he vivido. Yo creo que estamos, hay ciertas cosas que nos tienen que suceder, pero están nosotros, ¿sí? Tomar la decisión si lo hacemos o no. Yo en eso creo. No tengo una, un fundamento científico, ¿sí? Para, para poder confirmarlo. Pero sí creo. Entonces, creo, José, que, que tú tienes que seguir fluyendo con tu programa, con tu profesión y que seguro que si sigues por este camino eh, algo bueno vas a sacar algo bueno vas a sacar quizás no seas no hagas 15 temporadas en radio o en televisión o quizás no tal cosa pero seguro que algo positivo vas a sacar, ya te lo digo estás sacándolo de, desde ya que estás creciendo como persona Sí, además Nacho eh, sabes lo que, lo que y esto te lo digo abiertamente lo que Valoro es el camino que estoy disfrutando, ojo, disfrutando con Total. mis nervios, con, con mi entusiasmo, con bueno, pues con intentar a veces eh, ir a más eh, en, en cuanto a bueno, a mejoras en edición, en todo, pero el proceso, el, el, el, el, la trayectoria es todo, porque es el momento presente, es el aquí y el ahora, es lo que estás viviendo y es lo que realmente es real. El pasado al final bueno, es importante de vez en cuando irse para ciertas... Eh, sí. en ciertos aspectos, pero al final es pasado, Nacho, y el futuro es incierto, sí. no sabemos. Pero lo que vives día a día, ese, esa trayectoria, lo que tú dices, que pierdes las horas, eh, al final el tiempo, eh, nunca mejor dicho, se convierte en esa creación del, del ser humano Total. Y, y entras en una dinámica que dices, bueno, esto es, estoy en otro universo distinto, ¿verdad? Y estoy de acuerdo contigo, Nacho, yo estoy... Desde fuera, fuera del ego, como siempre digo, estoy muy orgulloso de. Bueno, pues. De, sobre todo porque. Si algo me enseñaron. Mis familiares y a lo mejor una energía que, que, no, que no conozco. Es a, a. seguir una trayectoria. Pero en todo la vida. Eh, no, no soy una persona que. Y creo que esto sí que, es que. Sí que me va a permitir dar un consejo. Cualquier cosa que sea que. Cualquier cosa que sea que quieras hacer. Si de verdad quieres hacerlo, que no quede en el camino. Porque es que la vida te puede cambiar en décimas de segundo. Lo hablábamos eh, este miércoles con, un, con un, un amigo y un alumno que bueno, padece esclerosis múltiple y es muy, muy joven, más joven que yo. Y, y es feliz, pero ha tenido que pasar eh, adversidad. Adversidad, incertidumbre y, bueno, y, y al final eh, dolor. Entonces, nunca sabes. Y de, nos decía palabras tan fuertes, tan potentes, como decir que él cada día que se levanta da las gracias y, y va por el día, va a vivir ese día. Sí. Y eso, mayor mensaje que ese, creo que no hay ninguno. Y, te, y vuelvo a ir a colación, y ya te, te dejo hablar Nacho, vuelvo a ir a colación con lo que has dicho y lo que te he comentado yo, que tenemos muchas cosas en común, que bueno, yo no sé si esto será casualidad, nunca mejor dicho, pero fíjate, Paola ponía un comentario, es que yo a Paola con la que no hablo tanto, desgraciadamente, bueno, por, por el trabajo y porque últimamente no, no, no me da la vida eh, para poder tener... Que, que son excusas, pero que al final, lo que te he comentado, ¿no? entras en esa dinámica. Paola eh, le comentaba yo el otro día, digo, mira, he soñado, pero en el buen sentido de la palabra, que lógicamente esto no se me pasa por la cabeza, pero es lo que acabas de decir, he soñado yo, y esto sería increíble, que algún día pudiese yo... Trabajar, de, aunque sea de segundo presentador, pero trabajar con ellos, trabajar con rastros. Y, y Paola me decía, guajos, eso sería increíble. Digo, es que voy muy en acorde, eh, no porque yo sea como vosotros, sino que eh, comulgo mucho como lo hacéis, cómo trabajáis, cómo exponéis, cómo lo difundís. Es una pasada y yo desde, desde luego, y no se, no me quiero olvidar de... Bueno, imagino que todas las personas que, que nos están viendo, o por lo menos parte de ellas, pero esto como quedará grabado para las personas que no hayan tenido la oportunidad de conocer al programa a Rastros, que solamente clichén que echen un vistazo. Imagino que estarán los programas en YouTube, eh, Nacho. Sí. sí, sí, están en Rastros OK, es la página de YouTube. Porque van a ver un, un, bueno, van a ver un trabajo que yo no me cansaré de decirlo. Y mira, lo voy a nombrar, no he querido nombrarlo porque hice una promesa, no por nada, porque me decían que lo nombraba mucho, entonces yo eh, dejé de nombrarlo. Para mí no tiene nada que envidiar a Cuarto Milenio, absolutamente nada. Y cuando digo esto, lo dice una persona, en primera persona, que lleva siguiendo este programa, el cual, bueno, pues eh, admiro profundamente, desde sus inicios. Y si digo esto, pues, hombre, algo, algo, ya no... No lo digo como entender, sino pero algún conocimiento tendré de ello. Desde <risa> luego, eh, de verdad, Nacho, vuestro programa Muchas es muy, gracias. muy bueno, muy bueno, y yo se lo recomiendo, bueno, encarecidamente a todo el mundo que eche un vistazo, simplemente que vea el programa Rastros, cualquiera de los de los programas tenéis, eh, si no me equivoco, uno del Desierto de Atacama. Sí, sí, eh, sí, sí es, en Chile. Impre impresionante. Un despliegue, o sea, para mí, de verdad, que, bueno, ahí yo lo dejo ahí, dejaré debajo, en la caja de, de comentarios, en la descripción, mejor dicho, dejaré mm, vuestro, si me lo permite, Nacho, dejaré vuestro sí, claro. canal y to toda la documentación para que puedan, puedan clichear y puedan ir a, a sí, verlo. claro. Y aseguro a la gente que no se va a arrepentir, desde luego. Muchas gracias, José. están Bueno, están para eso. Para, para compartirlos, por eso nosotros inmediatamente que salían en televisión los subíamos enseguida a YouTube, para que la gente que no lo podía ver en vivo lo viese después, y hoy en día, bueno, YouTube es nuestra, nuestra ventana al mundo, entonces, obviamente que, Nay, muchísimas gracias por, por tus palabras, pero ya te digo, el, el mejor reconocimiento, y lo hablábamos antes de empezar el, el vivo, para mí es, es ese, es, la gente a veces me dicen pero Nacho, ustedes hacen todo un trabajo de edición, de color, un montón de cosas, mucho trabajo, eh, cámaras, equipos, micrófonos, eh, viajes, y, y, y sin embargo tienen 20.000 visualizaciones, algunos videos tienen 15.000. Ustedes lo que tienen que hacer es poner ahí que aparezca un demonio y, y generar visualizaciones y tener un millón y medio porque aparece el fantasma de Elvis Presley. Y, y entonces... Es cuando yo le, le explico a la gente, yo no, no pretendo eso. No es mi finalidad tener un millón y medio de visualizaciones mintiendo o, o, o, o haciendo algo que sea puro entretenimiento. Lo que hablábamos hoy, yo lo respeto eso. Pero prefiero que me vean 500 personas, pero que me vean porque saben que el trabajo que hago es real, que no miento que lo que descubrí o lo que, o lo que documenté es lo que estoy mostrando, ni más ni menos, y que ellos saquen sus conclusiones. Prefiero ir generando público de este tipo al tipo de público que entra a, a mi programa de YouTube pensando que va a haber un demonio con tres cabezas. Porque no es, respeto a ese público, pero no es el público que me interesa eh, hoy en día. Después ese público muchas veces cambia. Y te dicen, che, yo miraba tal cosa que eran historias de terror, pero de repente me enganché con esto porque es como más interesante verlo así. Buenísimo, bienvenido, venga, este, todo bien. Pero no, no me interesa el, el sensacionalismo o el amarillismo, o, o, no, porque no, es mi, no me nace, no es mi forma de ser, y Rastros es como un hijo mío, entonces es como que es una, una extensión de mi de mi ser, entonces, y obviamente, José, que sería un gusto. Eh, como decían por ahí por el chat, hay que empezar a manifestarlo. Eh, ojalá, ojalá tenemos que aunar fuerzas para, para poder, o sea, se llame rastro, se llame como vos quieras, poder seguir compartiendo con la gente y sumando conocimiento. Yo creo que sería sumamente interesante que podamos hacer algo juntos y, y podamos este, compartirlo con, con la gente. Nunca se sabe, yo creo que sí. Bueno, al final el destino de decide, Nacho, pero para Exacto. mí es bueno, tus palabras es, las agradezco muchísimo porque es cierto, o sea, y no es palabrería, os admiro mucho y os respeto muchísimo a todo el equipo. Así que me, faltaba, me faltabas tú por conocerte en persona, te había visto ahí plasmado en, en la pantalla grande, pero no tenía el placer de, de poder conversar contigo y bueno, pues se ha, hecho, se ha cumplido ¿no? también el poder compartir claro sí. espacio, aunque sea a la distancia. Eh, bueno, mi compañera Paola, por supuesto, que está tan atenta que la echaba mucho de menos y que me alegro mucho verla por aquí. Y bueno, y, y ella me entiende. Ella me, no, no quiero extenderme porque al final las cosas privadas son privadas, pero que me alegro mucho de que, de que vuelva a estar por aquí. Ha dejado el, el, el enlace, imagino que será el enlace de, de rastros del canal tuyo, para que la gente bueno eh, entre y, bueno, y vea... Toda la documentación y todo el despliegue que tenéis, que es increíble. Muchas gracias. Eh, fíjate, Nacho, eh, bueno, yo tengo muchas cosas y no quiero extenderme demasiado porque al final no, eh, nos vamos a. No quiero robarte más, más tiempo. Mm, realmente, para concluir de alguna forma, Nacho, ¿se podría decir que Nacho Esquivel, con ese cambio que tú has nombrado, ¿no? De, de abogado, juez, encontró su Ikigai. Bueno, yo creo que Nacho Esquivel, hablando en tercera persona, eh, creció muchísimo con la decisión de dejar la magistratura mm, a nivel humano, creo que, que fue un camino que, que lo sentí de esa manera eh, y fue como un llamado, por hablando de cosas metafísicas, ¿no? Y, y creo que hoy en, eso me llevó a recorrer gran parte de Sudamérica, a conocer gente increíble, vivir en otro país como Chile, eh, trabajar en Chile, eh, venir ahora a, a, a España, a hacer un máster en dirección de fotografía cinematográfica, a seguir creciendo, a investigar en España, a conocer gente increíble, a conocerte a ti, a conocer a otros investigadores. Y yo creo que... No sé, yo creo que, que voy a seguir en esta, en, este, en esta historia de esta manera y, y siempre compartiendo con, con la gente, ¿no? La gente, yo le digo a la gente porque, bueno, no, no puedo nombrar a todos los que me escriben porque eh, gracias al trabajo que hemos realizado hoy en día, son, es mucha la gente que nos sigue y eh, que nos escribe, pero se aprende tanto, tanto de, de ese anónimo que está ahí, que... Te, que y, y tanta gente que tiene la necesidad de contar sus experiencias y contar esas cosas que, es, a mí, no sé, no me va a dar la vida para agradecer todo lo que la gente me ha ayudado a crecer. Y hoy en día, eh, yo siento eso, lo que te dije al principio de la charla. Eh, invito a la gente a que se sumerja en esta temática, pero desde el punto de vista de estudiarla con seriedad, de estudiarla filosóficamente. Y, y creo que el único Así como te pasó a ti, José, la un, el único resultado que van a tener es crecimiento humano, es crecimiento a nivel personal, este, que no es poca cosa, ¿no? Para nada, absoluto, Nacho. Totalmente de acuerdo, es lo que hoy se llama desarrollo personal, pero es, es abrirte a un mundo mucho más amplio, a otras realidades que, bueno, que quizá, aunque a pesar de no poderlas ver, independientemente del momento en que te encuentres, no quiere decir que no existan y que no estén ahí delante tuyo. Totalmente. Nacho, ha sido un auténtico... Me quedaría horas hablando contigo, pero lógicamente no, no, no voy a hacerme dueño de tu tiempo, ni mucho menos. Al contrario, agradecido, muy agradecido, de, de que me hayas prestado lo más importante que tienes, que es tu tiempo, y de haberme bueno, concedido eh, el hecho de poderte conocer, aunque sea a la distancia. De verdad que es un programa para... Me, quedo, me lo quedo, de alguna forma, egoístamente en mi corazón. Eh, me he sentido, bueno... Eh, me siento muy agradecido de, de que la pieza, por llamarlo de alguna forma, que me faltaba por conocer de rastros, que eres tú, pues eh, haya accedido con la amabilidad y la predisposición que lo has hecho en este caso conmigo. No, José, el, volverte a agradecer a ti. Eh, el tiempo es, este, como dices, lo más sagrado que tenemos, pero esto es, es una forma de invertirlo invertir el tiempo y disfrutar porque lo disfruté, así que este, es, ha sido una inversión más que válida, he aprendido cosas nuevas, que no es poca cosa también, que siempre está muy bueno y la verdad que yo también me quedaría ahora charlando porque, ya te digo, me sentí muy a gusto, creo que tenemos muchas cosas en común, muchas formas de ver la temática también eh, estoy seguro que en otras vamos a discrepar y eso es lo sano también, este, siempre con con el, el respeto que cada uno se merece, y, y pasé, pasé muy bien. Así que mientras bueno, a la gente le haya gustado y, y hayamos sumado un, un poquito más en, en la vida de alguien, yo muy agradecido y muy, más que contento. Bueno, por lo menos lo hemos intentado, Nacho. Sí. Muy, <risa> bueno, un placer, de verdad, muchísimas gracias por todo, y bueno, estamos en contacto, Nacho. Ya sabes dónde tienes tu casa. Igualmente, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Un abrazo, Nacho. Un abrazo. Saludos a todos. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Nacho Esquivel, como digo, la, la pieza, y no me entiendan por lo de pieza eh, fundamental de, de rastros de este equipo tan maravilloso que me faltaba por conocer. La verdad que, es bueno, estas son las cosas importantes que nos llevamos. Lo hemos hablado, ¿no? Tanto Nacho como yo. Son cosas que van mucho más allá del tener. Al final es el ser, y esto lo digo siempre. Se puede ser teniendo, pero no se puede... O sea, perdón, se puede tener siendo, pero no se puede ser teniendo. Y esto va de temas profundos, va de, de otros términos que, como hemos comentado... Eh, las personas cada vez nos abrimos más, ¿no? A esas otras realidades, a esas otras dimensiones o posibilidades que a día de hoy pues desconocemos y que nos llaman tanto la atención y nos mantienen alerta, ¿no? A algunos de nosotros, en concreto, por ejemplo, a Nacho y a mí, en intentar saber, ¿no? Saber algo más de, de todo lo que, bueno, lo que nos rodea, que al final es esa maravillosa, ese maravilloso concepto llamado vida que, como hemos dicho, es increíble y que hay que intentar estrujarlo al máximo posible eh, cada día que, que podamos respirar, porque nunca se sabe ¿no? cuándo lo podamos abandonar y qué habrá, si es que lo hay, eh, más allá de lo que conocemos. Ha sido un placer, amigos. He empezado, como siempre, muy enérgico, sigo enérgico, pero mucho más tranquilo porque tenía muchas ganas. Esto, como dice Nacho, es un, un hijo para mí, entiéndanme. Esto empezó de, de la nada y el crear, ya no comunidad, sino el tenerles a ustedes presentes y a las maravillosas personas como Nacho y tantos otros que han pasado por Laberinto de Emociones, para mí es un sueño hecho realidad. Fuerte abrazo, se si les quiere, nos vemos muy pronto.